Así como existe Super Smash Bros, ¿cierto, Don Wilson? Este es como un Super Tech Bros and Girl, invitando a Andrea. Entonces, nada, nos juntamos los seis, los seis estamos probando eh, los nuevos iPhone y decidimos hacer este video todos juntos para poder contarle a todo el mundo qué opinamos. Presentémonos cada uno porque algunos los conocen de voz, pero no los conocen de cara. Primero la señorita Andrea. Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Cardono. Eh, trabajo en rcn radio en el programa de tecnología rcn digital y bueno aquí con todas las opiniones para hablar de este iphone hace mucho tiempo no tengo un iphone en las manos se los confieso a todos Bueno muy bien don wilson vega hola yo soy wilson vega soy el editor de abcediario.com. y también estoy como regresando a, a estas pruebas de, de apple eh, y me tocó el iphone 12 pro como puerta de, de retorno Don Álvaro Dávila. Hola, soy Álvaro Dávila y pues me encanta la tecnología y, y trabajo en esto como periodista. Muy bien. Y pues en ese momento estoy haciendo como todas las pruebas, tanto del iPhone 12 Pro Max como del iPhone 12 y pues la verdad es que las cámaras... No se adelante, sido, no se adelante, no se ha adelante. Ha muy buenas. Daniel Taura. <risa> ¡Vale, vale! Oiga, Daniel, ¿usted todavía es doctor Click o ya no es doctor Click? Eh, no, no, ahora estoy al frente de un eh, podcast que los invito a que lo escuchen porque es el podcast más importante del país en materia tecnológica. No hay ninguno que se le igual. Hiperdata, ninguno. muy bueno. O se llama no, la verdad, es, es, es un eh, podcast. Eh, no es por echarles acá a puyas. Eh, y bueno, estoy dirigiendo también en RCN Digital junto con eh, eh, Andrea Cardona y somos coequiperos. Y pues nada, aquí eh, hablando, yo soy más eh, chico Android, entonces eh, no piensen que voy a darle suave al iPhone hoy. Muy bien. Señor Iván Luzardo. Eh, hola a todos. Iván Luzardo, periodista de tecnología, algunos años hablando de esto. Usuario de iPhone, usuario de Android, no fan de ninguno de los dos. Eh, hoy escribiendo y apoyando el tema de tecnología desde follow.co. Y yo soy Samir Stefan del equipo de Techcetera. Eh, yo sí soy fan de Apple y de iPhone, así que ahí tenemos. Bueno, espérense entonces. Wilson está probando el 12 Pro. Álvaro está probando el 12 ¿Sí, señor? y el Pro Max. Daniel está probando el Pro Max. Sí. Andrea está probando. El 12 Pro. El 12 Pro. Iván. 12 Pro Max. Yo estoy probando el 12 Pro Max, pero yo tengo uno que ustedes no tienen. Yo tengo el bebé. Yo tengo no esperábamos menos, vos, Yo tengo el mini. Y ahorita les hablo del mini porque me ha pasado una cosa un poco loca. Venga, arranquemos entonces con las cámaras. Porque creo que la mayoría estamos probando. Sí, yo creo que. Ah, ¿qué? Ese ¿Qué? Es el Álvaro. cambio más grande, yo creo. No, no, pues ya. Yo les voy a hacer muy claro. Yo he estado como probando las cámaras. Incluso, pues, ese era como la finalidad de hacer como la reseña que estaba haciendo para, para lo que yo hago, pues, en, en el canal. Y la, la realidad es que me llevé una muy buena sorpresa. Obviamente estamos hablando en este caso particular del Pro Max y es que, eh, digamos, en el, en el apartado de, los, digamos, de las tres cámaras, tanto teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular, pues me encontré con cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el, en, digamos en el apartado nocturno sí mejoró, o sea, Apolo decía, mejora mucho notablemente la entrada de luz. Obviamente eso también va... De acuerdo a la apertura, pues estamos hablando que el gran angular tiene 1.6 de apertura, entonces creo que eso contribuye mucho. Pero las fotografías me parecieron muy buenas, las que saqué. El grano de la fotografía y el, la intensidad de los colores, incluso noche, me parecieron muy muy chéveres. Eh, y pues creo que el apartado que también sabe que a mí me encanta y pues ustedes también creo que lo saben es el video. Y en video también hice unas cosas también muy muy interesantes. Eh, y el teléfono se me comportó muy bien, incluso en el ProRoute eh, a la hora de mandar a Final Cut pues me lo manda totalmente para hacer toda la modificación de color y eso me pareció un hit porque me permitió manejar todos los parámetros y estabilizar la escala de colores para tener una, un mejor contraste dentro de, digamos dentro de los contenidos visuales. Entonces esa parte me ha parecido muy interesante la verdad. Muy bien. Oiga Daniel, ¿usted también es full fotógrafo o usted es más dedicado a otro tema? Eh, a mí me gusta mucho la fotografía. Les voy a contar una historia porque mi hijo se graduó de transición por estos días. Entonces eh, mi esposa me dijo, usted que es el periodista de la casa, vaya y tome la foto 4x4 para el diploma en niño. Entonces yo, bueno, listo. Entonces yo le cuadré un estudio en la casa y dije, vamos a probar el iPhone, en 12 Pro Max. Puse como las luces, la cosa, tomé la fotografía. Dijimos, bueno, está chévere, está chévere la fotografía, pero comparemos con otros dispositivos. Tomé una foto con un Galaxy Note 20 Ultra Bien, me pareció que eh, uh -huh. es diferente, es diferente porque obviamente el software cambia y la, la comuna, y un, un poco más de, son diferentes. Sí, cambia mucho eh, y después probé con un Huawei, yo les digo de las tres en interiores me quedo con el Huawei, fue impresionante, pero cuando voy a exteriores creo que iPhone sí se nos lleva a todos por delante, eh, las fotos no se ven tan procesadas, se ven muy naturales, tanto Sí, como como el si color... El color sí, es muy natural. Como si fuera una cámara reflex de esas antiguas, me parece muy chévere esa parte de iPhone, pero en interiores, en mi en mi ejercicio fotojapón 4x4, me fue mejor con Android, ¿sabe? Muy bien, muy bien. Andrea. <risa> pues, mire, a mí también me llamó mucho la atención el tema de exteriores, porque yo, no como les decía, no había probado hace rato un iPhone, y empecé a hacer las pruebas en exteriores, saliendo a parques, a lugares como abiertos, y al igual que Álvaro, también me llamó mucho la atención el color, el color que se le da a la naturaleza, como muy vivo, pero realmente no se ve como tan, tan hecho, ¿no? que ahora pues todo es con efectos, filtros, entonces eso me llamó mucho la atención. En cuanto a la cámara como, como tal, como en el diseño que tiene el dispositivo, me parece pues raro que sobresalga tanto, es algo que siempre pues como que uno llama la atención y cuando uno lo pone en una superficie, en el caso del Pro, pues todos, eh, como que tambale un poco, a no ser de que le tenga el forro, pero, pero realmente en cuanto a la calidad de la imagen me gustó mucho. En la oscuridad también creo que mejoraron bastante, funciona bastante en entornos oscuros. Se ve muy bien la calidad. y es que Además tuvimos una, un taller directamente con los de iPhone en donde nos enseñaron a manejar un poco más la cámara. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad también y ahí es que uno se da cuenta a veces si realmente sabe usar o no un dispositivo móvil, porque uno sabe cómo lo hace, llama mucho la atención eso, pues que la calidad está muy bien y me gustó mucho usar las fotografías en una aplicación que no la había usado nunca, que es Clips, que yo creo que ustedes también han usado, y se ponen fondos, se ponen diseños, y llama mucho porque realmente la imagen queda muy, muy clara, y usted le pone los efectos y todo lo que es, entonces me parece que si sí, funciona más, que tiene mejor calidad, la cámara me parece muy buena y en exteriores más que todo, y la nocturna, la que es como la calidad de luz en la noche. Déjenme, yo les doy mi opinión antes de darle paso a, a Wilson y a Iván. Dos cosas, tres cosas que me han gustado mucho. Eh, la primera tiene que ver precisamente con eh, las fotografías de noche. Eh, no sé si, si cayeron en cuenta, pero el sensor LiDAR que tiene el teléfono sirve para que en esos ambientes donde hay poca luminosidad con eso mide la distancia, entonces logra tomar mucho mejor fotografía de noche. El segundo es, en el caso de los que estamos probando el Pro Max, no sé si ya ha podido hacer un video en el que haya algo de movimiento. Acuérdense que este teléfono es el primero que, que en vez de tener la estabilización en el lente, tiene la estabilización en el sensor. Entonces la ventaja es que no se mueve casi. Nosotros hemos hecho un par de videos y muy, muy chévere. Y la tercera, para que lo prueben en estos días con sus hijos, esposas y demás, abran la aplicación de medir, con la que uno puede medir distancias, apúntensela a una persona y él automáticamente le mide la altura a esa persona, para que se diviertan ahí un rato. Don Wilson, ¿Qué tan exacto es tú? eso? Sí, vi que lo usamos Samir, ¿qué tan exacto es esa, esa herramienta? Al detalle, al, al centímetro. De eso, ¿Sí? Mi hija mide 1.71, sí. entonces... Mejor dicho, muy chévere, la verdad. Y, y vamos a ver okay. si logramos activar una que no me ha servido y si, si, si se las mando para que la miren porque me parece que pues sean interesantes sobre todo para la gente que no tiene, que tiene problemas algo de visión. Don Wilson, cuente. Pues yo debo reconocer que después de cierto número de ediciones uno tiende a esperar como cambios incrementales y nada más. Y a pesar de que el fabricante siempre habla del salto, pues el salto es la mayoría de las veces relativo, pero en este... Con la salvedad de que yo nunca probé el 11, entonces no sé si es por eso que lo noto más. Eh, yo sí siento que hizo, que hizo un avance de Apple, particularmente en las cosas que siempre le criticábamos a la cámara. La cámara del iPhone no era la mejor en condiciones de poca luz. Samsung y Huawei tenían una gran distancia frente a ellos Yo creo que ahí esa distancia la recuperaron. Este teléfono es mucho mejor en condiciones de baja luz que ningún iPhone que yo haya probado antes. Eh, y a pesar de que las características del 12 Pro y del 12 Pro Max son tan parecidas, si sí la estabilización que acaba de mencionar Samir, uh -huh. eh, en cuanto a que es revolucionaria, eh, pues jamás yo había visto una estabilización mecánica del sensor. Del sensor. Pero no quiere decir que este se quede atrás en tomar muy buenas fotos, eh, la rapidez del, del procesador también, también se nota, y pues lo de siempre, la integración con, con los otros aparatos del ecosistema, pues yo estoy probando el iPad Air, y, y es como si fuera una, una sola cosa que hace muy amigable toda la experiencia. Total, total. Ivancho hola hola cuente cómo le fue a usted con las cámaras pues digamos que yo escuchándolos hacía mi propia reflexión y decía eh, pues que las cámaras se evalúan desde algunos puntos de vista primero de los que vienen del iphone 11 para los cuales quizás no haya una gran diferencia en cuanto a las cámaras eh, y yo creo que ahí es cuando muchos usuarios de iphone eh, pasan a la siguiente versión y dicen uy no de pronto me sentí entre comillas estafado porque es que no nota tanta tanta tanto cambio algo mencionaba Wilson y es que de dos versiones hasta acá si hablamos del eh, iPhone 10 hasta esta versión si no estoy mal claro ahí notamos una gran diferencia eh, en esas cámaras eh, creo que en lo que más eh, puedo resaltar es el tema de video, el tema de video que es algo en lo cual iphone eh, no lo ha hecho o lo ha hecho mucho mejor que otras eh, referencias en mi experiencia como creador de contenidos desde teléfonos móviles desde hace bastante tiempo en eso creo que hay una ¿una qué? Un, un buen avance pero si a mí me preguntan y compartiendo un poco lo que decía Daniel en cuanto a, en cuando hablamos de fotografía hay muchos otros teléfonos que le dan eh, la talla o incluso lo superan en muchas oportunidades finalmente eh, hay otras marcas que también han hecho un esfuerzo importante en temas de fotografía y creo que en algunos casos eh, superan incluso esa calidad que ofrece los iPhones Bien, chévere. Bien. Si, chévere. Si hoy tuvieran que decir qué fue lo que más les gustó o, o cuál sería la característica por la que le recomendarían uno de estos iPhones a una persona, ¿cuál, cuál sería esa, Ivancho? Yo me iría por la pantalla, la pantalla cambiando un poquito. Yo venía, yo he estado usando el, el 11 Pro Max y veo la diferencia con, con este 12 Pro Max. Y sí, siento que esa pantalla es mucho más grande. Sí, o sea, se siente, se siente mucho el cambio. De hecho, pues estoy un poco medio chocado porque hay algunas aplicaciones que no se han actualizado. Una que uno utiliza muchísimo, que es Instagram. Por ejemplo, las historias no se ven bien no, no, se en se el 2.000 Max. Uh -huh. Están. Eh, no, no es fácil, pero digamos esa pantalla me parece maravilloso y más por una cosa simple y es que todo entra por los ojos y entre más pantalla, yo soy persona de pantallas grandes en teléfonos, entre más pantalla más visualización de contenido, muchísimo mejor yo solo por eso migraría de un 11, eh, de los que tengan 11 al 12 ya si usted está en un Android y si compara tamaños, ahí tendría que definir cuál es el que le gusta más en tamaños de pantalla porque también hay unos Android que ya están llegando a las 7 pulgadas, 6,9 pulgadas, si no estoy mal. Tiene el Note 20 Ultra, entonces, eh, pues, eh, por pantalla definitivamente yo me inclinaría. Álvaro, Álvaro. Obviamente, pues yo yo digo que la característica de video es, es sensacional, pero también lo que les decía, la posibilidad de grabar en ProRoute, la posibilidad de tener audio, digamos esa nueva posibilidad de tener el audio el audio Dolby embebido para las personas que manejamos video profesional que hacemos audio profesional creo que es un digamos un gran salto no estoy diciendo que para todos los usuarios eso sea o eso tenga que ser una posibilidad de cambio digo que para las personas que creamos contenido en el caso como por ejemplo Iván que también lo hace que lo debe, pues lo debe ver lo debe ver eh, cotidianamente y es cuando uno maneja video, pues uno quiere la mejor calidad de video y entre más facilidades haya a la hora de postproducción, pues mucho mejor. Y eso sí creo yo que a la hora de hacer una postproducción sí ayuda mucho. Y creo, no estoy totalmente seguro, pero creería yo que esas dos funciones en video solo las tiene en ese momento el iPhone. Sí, por ahora. Andrea, ¿cuál sería el killer feature? Si uno dice, venga, me enamoré de este teléfono por... Me gustó mucho, bueno, la cámara, porque yo realmente no había tenido como esa comparación como han tenido ustedes del 11 Pro Max o cualquiera, ¿saben? Pero en el caso del ecosistema como tal, el Apple One, tener todo lo de Apple TV, Apple Music, y toda la integración que tiene el ecosistema de Apple, creo que no nunca lo he igualado ninguna, ninguna empresa de tecnología. Entonces, creo que eso es lo que siempre me ha llamado la atención, porque todo está integrado desde... el desde los eh, celulares, los computadores, absolutamente todo, entonces creo que eso es lo que me llama más la atención y por eso de pronto me pasaría de nuevo, de pronto a tener un iPhone, el ecosistema más que todo. Oiga Daniel, le voy a hacer esa ¿Sí? misma pregunta y le voy a hacer otra y es una de las grandes críticas de los Super es que este teléfono no viene con una pantalla de 120 MHz, entonces digamos que los Super dicen que no refresca tan rápido, Sí. ¿Usted tiene un par de dispositivos que tienen pantallas de refresco de 120 MHz? ¿Es tanta la diferencia o en realidad solo se da uno cuenta cuando uno de verdad ya es demasiado demasiado gomoso el tema, pero para el grueso la gente no se dará cuenta? Yo creo que uno se da cuenta cuando es muy gomoso, aunque se nota. O sea, cuando usted juega mucho, se nota mucho más fluido. Pero bueno, uno, yo les digo, yo tengo en un par de dispositivos esa tasa de refresco, pero la batería se va súper rápido. Entonces, yo a veces prefiero mantenerme más tiempo jugando en línea a que se me vaya la batería, porque realmente no es que me cambie pues mucho la experiencia de juego. ¿Sabes a mí que me gusta de este iPhone? Y, y creo que el grueso de los usuarios de, de Apple, lo que busca eh, más que la cámara y el procesador y el nuevo, bueno, lo, lo que sea, el último huaracha, es el diseño. A mí me parece que es un celular bonito. El diseño es muy chévere. Eh, volvieron un poco a lo que estaba antes, pero con casi que repotenciado me parece muy chévere obviamente yo estoy probando el Pro Max de 512 gigas así que eso es pues tremendo tener todo ese espacio y otra cosa que me parece espectacular es la resistencia a golpes que mejoró muchísimo porque es el dolor de cabeza entonces la gente tenía que asegurarlo tener como eh, mucho cuidado hoy en día eh, una de las grandes promesas de este iPhone y bueno y de muchos teléfonos de gama alta con el Gorilla Glass Victus y bueno este este nuevo sistema del iPhone 12 Ceramic Pro Max tío. Y aguanta los totazos El abuso y el abuso, esto me gusta mucho Oiga muchachos, yo les quería hacer una pregunta Antes de que pasemos a Wilson Yo quería hacerle una pregunta porque ustedes también Están probando y creo que En el line up todos vienen con esa pantalla No solamente lo de la pantalla OLED Sino la de los rayones En la parte de rayones sí puedo decir que es muy Muy sensible, o sea eh, los días que lo he tenido, además, es eh, eh, la primera vez que en, ya, <risa> ¿Ya, ya, ya, le salieron, ya le salieron rayones, o sea, es obviamente eh, está expuesta la pantalla, creo que la primera vez que no le pongo de una toda la, digamos, el forro claro. y eso, porque además quería hacer la prueba totalmente de cuánto iba a resistir, porque esa era una de las promesas, pero sí he tenido ese, ese factor de que se raya muy fácil. Y es muy chistoso porque es una batalla de que, que aguante más, pero también que se raye menos. Y, y el Ceramic Shield funciona muy bien a caídas, pero sí, lo que he oído también es que se raya un poco más. Wilson, eh, top killer feature de los nuevos iPhone. Eh, a pesar de que es la menos sexy, porque no es tan concreta, eh, me parece que la, la función del procesador es visiblemente... Eh, superior, y eso se nota en cosas como lo del rendimiento de la batería, que es notable cuando uno va y mira las especificaciones esta batería es más pequeña que cualquiera de los flagships que ustedes están probando, les garantizo que es más pequeña que la del Samsung, que la del Huawei, que la del todos, y sin embargo funciona muy bien por la optimización que está haciendo de muchos recursos y a mí me está aguantando perfectamente el, el día con un uso pues razonable pero volviendo a lo de la cámara, yo creo que ahí, ahí, ahí como decía Andrea la optimización del color, el hecho de que le hayan agregado eh, Dolby Vision, HDR, hace que de verdad el teléfono se aproxime más a lo que Apple siempre ha querido, que es básicamente un teléfono para que usted oprima el botón y la foto quede bonita. Eh, esa ha sido la, la promesa de ellos. Y si bien a mí no me quedan jamás como me las muestran en las reuniones estas con los fotógrafos de Apple, sí me quedan bien. Entonces creo que vamos vamos por buen camino. Bueno, bien. Yo les diría, a mí me y hay dos cosas que me gustan el primero es la capacidad de procesamiento uno lo nota con no solo con otros dispositivos sino con otros dispositivos Apple eh, si usted mira por ejemplo el, el ejemplo que estaba poniendo Daniel usted lo compara contra el, contra el Ultra eh, este tiene menos de la mitad eh, algunos de los modelos tienen menos de la mitad de RAM y usted los mira funcionando a la par ¿no? entonces ese modelo de eficiencia funciona muy bien y el otro que es una discusión siempre de, de, de aquellos que somos Apple es Apple funciona mejor en la medida en que uno tiene más cosas en el ecosistema. Si usted tiene el, el iPad, entonces la vida se le va arreglando. Si usted tiene un Apple TV o un televisor que tenga AirPlay, la vida se le va arreglando. Si usted tiene uno de los HomePod Mini que estamos probando esta semana, eh, es súper chévere poder poner el teléfono encima del, del HomePod Mini y automáticamente la música pasa. Eh, yo creo que por ahí, por ahí puede ser una cosa interesante. Y, y para cerrar solo, déjenme les cuento rápido. Es muy raro, este chiquitico es muy ra raro solo por una razón y es que si ustedes miran el tamaño del chiquitico es muy parecido a, al iPhone SE en tamaño, pero si le miran la pantalla, la pantalla es igual de grande a una de las pantallas de un iPhone 6 Plus o 7 Plus o 8 Plus que hemos visto en el pasado, entonces es como un cambio de, de mindset muy loco, la verdad estoy un poquito enamorado del chiquito, lo que pasa es que el grande, yo ya me acostumbré al grande, además por mis problemas de visión, entonces, pero el chiquito es bien interesante, el mini creo que va a ser un, un, buen, eh, un buen dispositivo, ¿A ¿alguien le gustaría agregar algo? Algo que no les gustó, de pronto... El Mini, con el, precio. El, yo arranco. El, el Mini tiene un issue en la batería, y es que la batería no dura tanto como lo otro. Wilson mencionó el precio, eh, y yo creo que deberíamos en algún momento pegarnos una hablada de eso, porque yo creo que pues los iPhones nunca han sido baratos, pero sí creo que en, en el caso de los teléfonos en Colombia, por lo menos los iPhone tienen un sobrecosto alto, en la mayoría de los modelos estamos viendo como un 20% de markup, comparado con si voy y lo compro en una tienda, no no con el precio que puede tener el mayorista o que puede tener la tienda o que puede tener el operador eh, y, y dice un hombre 20% sin IVA, porque es que lo otro es que aquí uno le muestran el IVA y en Estados Unidos no pero sí me parece también que los precios están un poco duros y creo que era una discusión que teníamos en Twitter con algunos de ustedes hace unos días de cuánto se vende de verdad o cuántos usuarios hay de verdad en Colombia de iPhone pues los números son diferentes porque muchos de nosotros compramos nuestros aparatos allá porque incluso sale más barato comprarlos allá traerlos por un P.O. box pagar la nacionalización y los impuestos que comprarlos acá nadie más es cierto ah, bueno hablando hablando hablando, hablando, Espere, Daniel. hablando del tema de los de los uh, widgets eh, que nos acaban de descubrir los eh, Usuarios de Apple eh, el, el, el, bueno, el primer mí, día puso ese consejo. usuarios de iPhone de, de, de, descubriendo los widgets que tenemos desde el 2012 uh, sí. <risa> Creo que todavía les falta desarrollo pero ya es un es un gran paso y obviamente uno puede eh, entrar más rápido a ciertas funciones o aplicaciones que usa a diario, por ejemplo, está en el gimnasio entrar rápido a Spotify, le falta pero ya, creo que lo están haciendo al revés bueno, en fin, pero ya pero, es bien. un gran avance Iván, avanzado Iván yo mencionaba el tema del, del precio que coincido con ustedes que es muy alto y que eso hace que, muy, que, que se convierta incluso en un objeto eh, de culto es decir, como que todos ven inalcanzable el iPhone y como que el iPhone es solo de gente eh, acomodada o que tiene eh, pues capacidad de presupuesto pero yo, yo voy un poco más allá en cosas que me gustan del iPhone. Primero, resaltar lo que mencionaba Samir, el ecosistema hace que sea mucho más fácil trabajar en todo lado y algo que me parece muy clave y es la inversión. Cuando nosotros invertimos en un iPhone y, y, y, y teniendo en cuenta que es alta la inversión, estamos invirtiendo en un aparato que primero va a durar mucho, y dura mucho eh, rápido y funcionando y demás, y son años, 3, 4, 5, 6 años, pero adicional a eso tiene un precio de reventa muy muy bueno, sí, si uno lo sabe cuidar, y eso es algo que creo que ningún teléfono puede ofrecer eso. Estoy de acuerdo, la depreciación de los equipos de Apple siempre ha sido menor y muchas veces usted lo ve, ahorita la discusión por ejemplo con los nuevos computadores, salieron con los nuevos procesadores y todo, pero si usted los mira por fuera son igualitas? Y la gente dice, ¿pero por qué? La razón es esa. Es para que no exista ese concepto de obsolescencia percibida y el, y el digamos, visualmente el, el computador todavía siga siendo un computador de última generación. Apple, Apple a veces peca en, en irse demasiado lejos, pero coincido con Iván que uno paga más, pero después tiene un, un mayor tiempo de vida y por otro lado tiene una una depreciación menor para el mercado secundario. Entonces, pues también son unas por otras. Y lo otro es que, si usted mira, hoy todavía hay equipos de Apple del 2015 que tienen la nueva versión de software. Uno en Android es difícil encontrar, salvo de pronto en una o dos marcas, poder encontrar que el teléfono que usted compró hace cuatro años todavía pueda actualizarse a las nuevas. Bueno, bien. ¿Algo más? ¿Nos despedimos? Nada, ah, muchas gracias, no, gracias por la invitación. A ustedes por darle, miremos a ver si la seguimos haciendo para todo y compartimos y discutimos y demás. Wilson Vega de abcdiario.co, Andrea Cardona de RCN, Daniel Faura de RCN, Iván Luzardo de follow.co y además de Iván, Iván, ¿cómo es que es? Ivanocio.com, Álvaro Dávila, que yo nunca sé si uno puede decir dónde trabaja Álvaro, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, bueno, Álvaro, NTN, NTN24, yo lo digo, de NTN24. Ok, <risas> y yo, Samira Estefan, etcétera. Señores, señorita, muchas gracias, un abrazo. Saludos. Saludos. Gracias. gracias. Que estén bien. Que estén bien.